Por ejemplo, los CFDIs de las aerolíneas, hay un complemento de CFDI de aerolínea, hay un complemento de CFDI de adquisición de, de, divi de um, divisas. Cuando nosotros vamos a comprar una casa de cambio dólares o euros, mostramos nuestro IFE, bueno, nuestro INE, y los datos quedan plasmados en el CFDI que emite la casa de cambio, aunque nosotros nunca pedimos factura por la compra de esos dólares. Ya estamos vinculados con el complemento del CFDI, así también con el complemento del CFDI de las aerolíneas. Ya saben a dónde me fui de viaje, cuántas maletas llevaba, eh, si voy a regresar, cuándo voy a regresar. Está ya en los complementos de los CFDIs. En verdad que estamos pues, muy rodeados. Bien, entonces, eh, tengamos cuidado con los depósitos en las cuentas bancarias hay un error muy grave en considerar que hay cuentas fiscales y cuentas personales. No. El hecho de que yo vaya al banco y me pregunten, ¿quiere su cuenta fiscal o, o, o quiere su cuenta personal? No quiere decir que esta cuenta personal esté blindada y que nadie la va a ver y que el SAT no se va a dar cuenta que la tengo. Esta cuenta personal simplemente me la va a dar el, el banco y en vez de ofrecerme un crédito PYME, en vez de darme el tratamiento como... Eh, pequeña y mediana empresa en vez de que me visiten para ofrecerme créditos de reactivación económica, me van, a, me van a ofrecer tarjetas de crédito pero si mi cuenta es fiscal entonces me van a ofrecer un crédito PYME, me van a estar metiendo en estas dinámicas de, de, de que ellos tienen propias para las empresas, pero las cuentas personales son fiscalizables en su totalidad por aquí hay una leyenda urbana en, en la ciudad donde yo vivo que llegó una auditoría a un médico. El contador, no te preocupes, todo estás bien. Aquí tengo yo tus recibos empa empatados con tu cuenta. Pero y por eso me gustó este meme que puso Census. Pero de repente el cliente sale, ¡híjole! Pues también tengo una cuenta en Coppel y también tengo una cuenta y nosotros como como fiscalistas, como asesores, no tenemos la capacidad fiscalizadora que tiene el SAT, no tenemos este aparato fiscalizador tan grande que tiene el SAT, si nuestro cliente no nos da toda la información, nosotros cómo vamos a poderlo ayudar, hay veces que el cliente cree que ocultándole la información al contador, ya se la ocultó al SAT, que si el contador no se da cuenta, el SAT tampoco se va a dar cuenta, nosotros no tenemos esa capacidad fiscalizadora, Entonces sepamos que todas, todas las cuentas abiertas las instituciones financieras son fiscalizables, aunque no se hayan abierto con fines fiscales. Todas las cuentas son fiscalizables. No existe el secreto bancario en México. Bueno, si sí existe, está en la ley de instituciones de crédito, está en el artículo 117. Sin embargo, en este mismo artículo 117 que nos habla del secreto bancario, hay exclusiones. Y en la fracción cuarta, la exclusión justamente es a las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales. Entonces, si Hacienda, si el SAT le pide información a un banco de las cuentas de Juan Pérez, todas las cuentas de Juan Pérez se las va a mostrar al SAT. Y recordemos que la reforma fiscal desde 2014 hasta esta que vivimos ahorita en 2022 es para fortalecer las facultades de fiscalización del SAT. Simplemente... ¿Se acuerdan ustedes del IDE, del impuesto a los depósitos en efectivo, que se derogó en 2014? Bueno, el IDE se derogó, pero el IDE era un impuesto que no era recaudador, lo que buscaba era fiscalizar. Y los empresarios se hicieron muy ordenados con el IDE, porque con tal de que no se los cobraran, cuidaban mucho no depositar más de 15 mil pesos en sus cuentas. Se quita el IDE, pero el espíritu fiscalizador del IDE permanece. Y todavía se fortalece en este 2022, en donde se regresa la obligación de que el sistema financiero le informe al SAT sobre los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos cada mes, no cada año, cada mes. Y tengamos cuidado con los depósitos de saldazo, de opso, con los depósitos a las cuentas de eh, caja popular, con los depósitos que luego se hacen de tandas con los depósitos que se hacen para las fiestas de graduaciones porque nos pueden meter en problemas ¿cómo vamos a demostrar que me depositaron para pagar la fiesta de graduación? bueno, tengamos un soporte documental de las actividades también recordemos que el domicilio fiscal, si no nos encuentra en, nuestra, en el domicilio donde realizamos las actividades entonces puede ser el domicilio fiscal donde le dimos al banco eh, el domicilio fiscal, perdón, puede ser considerado el domicilio fiscal el domicilio que le dimos al banco. Y casi siempre al banco le decimos en verdad dónde vivimos. No vaya a ser que se ocupe algo con nuestro dinero y no nos encuentren. Entonces, también considerar ese, esa importancia de que por ahí nos pueden encontrar el en domicilio. Y también que es causa de inscripción en el RFC tener una cuenta bancaria. Por el simple hecho de abrir una cuenta bancaria, ya tengo que tener RFC. El banco me tiene que, eh, te tiene que cerciorar de que yo tenga RFC por abrir una cuenta bancaria. Y el SAT tiene la facultad de pedir información directamente a las entidades financieras. Y las entidades financieras tienen la obligación de enterarse. La fiscalización a través de cuentas bancarias es muy económica para la autoridad. Todavía no lo hacen en la medida que lo podrían hacer. Pero ahí están las facultades de la autoridad. Oye, pues bien fácil. Entonces, si yo no quiero pagar impuestos, pues no meto el dinero al sistema financiero. No abro una cuenta bancaria y todo me lo gasto. O lo guardo abajo del colchón. O lo puedes guardar abajo del colchón y luego lo vas a ocupar, te lo vas a tener que gastar. Y recordemos que con la ley antilavado, hay restricción del uso de dinero en efectivo. No podemos llegar con 3 millones de pesos en efectivo y comprar una casa. El notario no lo va a permitir. Ni un terreno. Tampoco podemos llegar con un millón de pesos y comprarnos un automóvil de lujo en efectivo. O sea, hay restricción para la adquisición de casas, terrenos, automóviles, juegos de apuesta, joyas, entre otros, en efectivo. Y... Los complementos de los FDIs, como nos comenta el contador Esteban, juegan un papel muy importante en la ubicación de la discrepancia fiscal. El aparato fiscalizador del Estado es muy robusto. No nada más están las leyes fiscales en donde las facultades de fiscalización cada año se fortalecen. La obligación de los de, de, del, del sistema financiero de reportar los depósitos en efectivo. ¿Y por qué nada más los depósitos en efectivo? Porque, por, porque los depósitos bancarizados, las transferencias electrónicas, los cheques, son muy fáciles de ubicar el origen. Y a través entonces también de la figura de la discrepancia fiscal, que es una figura que la autoridad tiene como herramienta, pero que no la ha explotado en la medida que podría hacerlo. Y nosotros, yo creo que todos conocemos personas que tienen cuentas bancarias muy elevadas y que no pagan impuestos y no les pasa nada, pero no tenemos que vivir con la cultura de nunca pasa nada. Y menos nosotros como fiscalistas, creo que es importante que nosotros expresemos a nuestros clientes qué es lo que dice la ley, cuáles son las facultades de la autoridad y si ellos deciden seguir depositando sus cuentas creyendo que no pasa nada, pues será su decisión pero no por falta de información de nuestra parte. Bueno, está la ley antilavado que ya hemos platicado, eh, la parte de las leyes financieras, la identificación, que no hay secreto bancario para cuestiones fiscales y que si de repente nuestra cuenta siempre está en promedio de 300 pesos mensuales, en cuanto nos llega a la nómina la, la retiramos y hay un depósito de 5 millones de pesos, bueno, también es una operación que el banco tiene que reportarle al SAT. Y entonces podremos justificar que los cinco millones de pesos es una herencia y que aquí está declarada la herencia. ¿Sí? Entonces se puede justificar, pero tenemos que ser muy ordenados para poder respaldar con un origen fiscal dos depósitos en nuestras cuentas. Y no quiere decir que un origen fiscal sea que paguemos impuesto de todo. El artículo 93 de la ley ISR tiene algunos, impuestos, algunos ingresos exentos. Por ejemplo, los donativos entre padres e hijos que de hecho el artículo 91 nos dice que los traspasos entre padres e hijos no, no formarán parte de las erogaciones para efecto de la discrepancia fiscal. Pero tengamos entonces cuidado de que sean traspasos, no que sean depósitos en efectivo de la cuenta del hijo al papá o viceversa. Bien, entremos ya ahora, ya dejamos de lado la parte de discrepancia fiscal. Y ya quedó, eh, eh, eh, ya quedó claro que la discrepancia fiscal no es una pérdida. La pérdida fiscal está permitida, está regulada, y la discrepancia fiscal es cuando nuestras erogaciones de estilo de vida son superiores al ingreso que declaramos Vámonos entonces con cada uno de los capítulos a analizar si cada uno de ellos tiene o no pérdidas. Comenzamos con el capítulo primero, que nos habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Como ustedes saben, este capítulo pues están los sueldos, los trabajadores, pero también los asimilados a salarios, en donde no hay una relación de subordinación, pero que por opción o en algunos casos por obligación, se le dará el tratamiento de salarios, aunque no son trabajadores propiamente. En este capítulo no hay deducciones. El impuesto se causa sobre el ingreso gravable, Ingreso total menos exentos igual a ingreso gravable. Ese ingreso gravable no permite ninguna deducción. El patrón hace el cálculo del ISR que le corresponde al trabajador, retiene en la nómina y lo, y lo entera mes con mes. No hay deducciones y como dijimos al principio, las deducciones son la base de las pérdidas. Y al no haber deducciones en capítulo primero, pues tampoco hay pérdida. Entonces, si yo soy un asalariado, definitivamente no puedo tener pérdidas. Vámonos con capítulo segundo. El capítulo segundo es de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Este capítulo segundo se compone de varias secciones. La sección primera la que conocemos de cariño como régimen general, se llama de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y para diferenciarlo de las demás secciones, pues, le llamamos régimen general. Esta, bueno, vamos a ir viendo cada una si tiene o no eh, pérdidas La sección segunda, régimen de incorporación fiscal, que aparece aquí tachada, como ustedes bien saben, se derogó en 2022. Sin embargo, a pesar de que está derogada de la ley, se permite que aquellas personas que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal y que estaban tributando al 31 de agosto en este régimen, opten por continuar tributando en el RIF por el tiempo que les quede de permanencia en ese régimen de en 2022. Y recordamos también que está por vencer el próximo lunes, el 31 de enero, es el último día sin prórroga, ya dijo la autoridad que no hay prórroga, el último día sin prórroga para eh, presentar el aviso en donde digamos que optamos por seguir siendo RIF. Si no lo presentamos, cambiaremos a régimen simplificado de confianza a personas físicas. Bueno, vamos a ver qué pasa si hay pérdida uno en sección segunda. También vamos a revisar sección tercera, que es ingresos por plataformas digitales, que es un régimen nuevo, bueno, no nuevo de este año, sino un régimen que surgió hace dos años. Y el nuevo, el nuevo régimen, régimen simplificado de confianza. Vamos entonces con capítulo segundo. Primero, régimen general. Esta sección primera, régimen general de actividades empresariales y profesionales, eh, tiene muchas similitudes con personas morales, con el título segundo. Tiene diferencias, pero tiene muchas similitudes. En cuanto a las pérdidas, prácticamente se manejan igual que las pérdidas de persona moral. Lo que tenemos que ubicar es que los ingresos... Um, ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? A lo mejor es, eh, contador Esteban, a lo mejor es algo de, gracias, gracias, Doctora. Bien. Bien, vamos a esperar que el equipo Census apoye al contador Esteban. Y mientras tanto, continuamos. Entonces, eh, el régimen general de actividad empresarial y profesional tiene sus propios eh, ingresos, tiene sus propios ingresos acumulables, y la principal diferencia es que es a flujo de efectivo. No son base de vengada, sino a flujo. Y tiene sus propias deducciones autorizadas. Y estas deducciones autorizadas propias de, las ex, de personas físicas cambian con relación a las deducciones de personas morales. Son específicas para personas físicas. Y así como en personas morales tenemos que revisar, cumplir con los requisitos del artículo 27, en personas físicas tenemos que revisar, cumplir con los, con los requisitos del artículo 105. El artículo 105 es el que nos va a marcar ¿Qué requisitos para que las deducciones sean autorizadas? Y también vamos a poder disminuir eh, eh, pues la PTU pagada. Para que nos dé en su caso la utilidad o bien si las deducciones y la PTU nos daría una pérdida fiscal. Ahora, esta pérdida fiscal en personas, en personas físicas, está regulada por el artículo 109 de la ley de ISR, que nos marca un tratamiento muy parecido, idéntico podríamos decir, al del artículo, al de las personas morales. Creo que por ahí hay una pregunta. Una pregunta, las pérdidas se actualizan en el ejercicio que se aplica con los INPCs? por ejemplo, junio entre diciembre. La pregunta es, si en el pago provisional de junio puedo usar ya la actualizada a esa fecha, o esa actualización solo <coughs> aplica anual. <coughs> Perdón. ¿Podríamos actualizarla desde los pagos provisionales? Sí podríamos actualizarla desde los pagos provisionales. Creo que es mucho trabajo estar actualizando, por ejemplo, si voy a hacer <coughs> el pago provisional de febrero, sería mucho trabajo estar actualizando INPC de enero entre INPC de junio y luego cuando haga el de marzo y NPC el de abril y NPC de febrero entre y NPC de junio es más trabajo. Yo lo que hago y porque además la diferencia el, la actualización mes con mes no es tan grande con relación en relación al monto, yo lo que hago en personas físicas y les recomiendo que lo hagamos también en recibo personas morales que pues ahora los pagos van a ser con base a, la, eh, a, lo, a lo real, es hacer solamente una actualización. Es decir, de enero a junio, de enero a junio, aplicar la pérdida sin la actualización de ese ejercicio. Y ya que conozca el INPC de junio, aplicar la pérdida actualizada a junio. Oye, pero es que de enero a junio, el INPC del primer mes, del último mes de la primera mitad no es junio. Sí, no, no es junio. Pero ya es la pérdida que voy a poder utilizar en la anual. Y entonces ya conozco completamente esa pérdida que es la que al final se va a hacer uso en la anual. Y lo que dejé de disminuir de pérdida por no actualizar de enero a junio, se compensa con la actualización de junio a diciembre. No sé si haya sido clara. Eh, es más trabajo, pero es correcto, como usted lo señala, ir actualizando cada uno de los pagos, pero sí si es, pues si es mucho más trabajo. Gracias, eh, gracias Frida. ¿qué pasa cuando no se aplicó la pérdida fiscal en los pagos provisionales y se hace solo en el anual? No habrá problema, porque si bien nos dice la ley que si no aplicamos la pérdida pudiendo haberlo hecho, nos habla de ejercicio. Nos dice, si no aplicaste la pérdida en un ejercicio fiscal pudiendo haberlo hecho, pierdes la pérdida, pero nos habla de ejercicio. No nos habla de que si no la aplicamos en los provisionales perdamos el derecho de aplicarla en la anual entonces si no la aplico en los provisionales la puedo aplicar en la anual lo que va a ocurrir es que al no haberla aplicado en los provisionales pagué, tengo una base mayor y por lo tanto el pago fue superior y en la anual que ya la voy a aplicar me va a salir una base más pequeña y al salirme una base más pequeña el impuesto a pagar va a ser más pequeño de lo que pagué en los pagos provisionales y me dará un saldo a favor. Pero no hay, no hay ningún, ninguna, ningún problema si no aplicamos la pérdida en los provisionales podemos aplicarla en la anual. Estamos pagándole al fisco de más. Al fisco le gusta, no, no, no va a tener problema por eso. Entonces, si no lo aplicamos en los provisionales Sí la podemos aplicar en la anual. Tanto personas físicas como personas morales. Va para los dos. Con mucho gusto. Bien, entonces, eh, estamos con las pérdidas personas físicas. Ya platicamos que es pues, cuando las deducciones son mayores que los ingresos. Que también la PTU repartida aumenta la pérdida fiscal. Y se determina una sola pérdida por la actividad empresarial y profesional. Una sola pérdida. No voy a determinar una pérdida por mi actividad empresarial y una utilidad por mi profesional. No, es un solo capítulo. Entonces, en conjunto, una pérdida o una utilidad por la actividad empresarial y profesional en conjunto. Esa pérdida también se puede disminuir de la utilidad de los 10 ejercicios siguientes. Pero ojo, solamente de la utilidad de este mismo capítulo. Es decir... Si yo tengo una pérdida de capítulo 2, del capítulo 2, actividad empresarial y profesional, esa pérdida no me va a ayudar para disminuir la base ni de sueldos, ni de arrendamientos, ni de intereses, ni de ninguno de los otros capítulos. Se queda en ese capítulo solamente para disminuir las utilidades de ese mismo capítulo en los siguientes 10 ejercicios. Con... Eh, las mismas reglas que ya vimos de que se puede actualizar, de que si no la aplico, pudiendo haberlo hecho, se pierde el derecho de utilizarla y de que no se puede restar de los ingresos acumulables de otros capítulos. Es decir, voy a poner aquí un, un texto. Vamos a suponer que yo tributo en capítulo segundo y tributo en capítulo tercero. En capítulo segundo, tengo ingresos acumulables de 100 pesos y tengo deducciones autorizadas de 130 pesos. Por lo tanto, mi pérdida es de 30 pesos. Y en capítulo tercero, tengo ingresos acumulables. Capítulo tercero es arrendamiento de 100 pesos y tengo deducción ciega de 35 pesos. Por lo tanto, mi ingreso del capítulo. Es de 65 pesos. En mi anual voy a tener ingresos del capítulo 2, 0. Ingresos del capítulo 3, 30, 65. El total de ingresos, 65 pesos. No puedo poner aquí 65 pesos del total de ingresos menos 30 de la pérdida que hice en el capítulo segundo. No. Esta pérdida de capítulo segundo no se puede mezclar con ningún otro capítulo. Se queda para los siguientes eh, ejercicios. ¿Qué será? Bien, entonces no se, no se puede mezclar los 30 pesos de pérdida con los ingresos de los demás capítulos. Estos 30 pesos podrán disminuir las utilidades del siguiente ejercicio Nada más del capítulo segundo. No es intercambiable. Bien, ¿qué pasa? Eh, entonces, todas las reglas de actualización, como vimos, la regla de actualización aplica para actividad empresarial y profesional. Vámonos con, no sé si hay alguna duda de actividad empresarial y profesional. Sí, hey, Flor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Re tu servidor. A ver, un, un ejemplo que tengo este, de una persona física que, que su este, residencia está en Estados Unidos, su pago es en Estados Unidos, toda su, bueno, toda su fuente de, de pago es en Estados Unidos. Más sin embargo, él sí está registrado en México como representante legal nada más de empresas y por eso es que está únicamente... Este, dado de alta como como prestador de servicios personales independientes pero también genera una factura mensual por la prestación de servicios de presenta bueno él no lo presenta él más prepara la información a una empresa mexicana este de los pagos provisionales y conforme a la resolución miscelánea le genera una factura en Estados Unidos con todos los requisitos del TAS ID este, toda la información de dónde vive, vaya, y, y, y la envía a la persona moral en México. ¿Cómo aplicaría aquí esto? Bueno, aquí es, es un caso un poco rebuscado, ¿verdad? Y, y, y hay que tener cuidado con este caso, yo creo que este caso sería de un análisis más profundo de la respuesta que voy a dar. Recordemos que la residencia fiscal no la da la nacionalidad, sino, sino donde vive la persona física. Y si esa persona física vive aquí en México, aunque su fuente de ingresos sea del extranjero, debe pagar impuestos en México sin importar el lugar de donde provengan los ingresos, independientemente de que esté registrada como representante legal o no. ¿Sí? Entonces, eh, Ah, bueno, hablando, la residencia fiscal es en Estados Unidos, ¿eh? Todos sí. Estados Unidos. sí está como residente, pero ¿habita aquí en México? ¿Tiene su casa habitación en México? No, no, no, ese, es ese en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, si tiene su casa habitación en Estados Unidos, pues sí, no es residente, en, no es residente fiscal en México. Este, entonces no tendría... En México no tendría la obligación de pago por los impuestos eh, digo por los ingresos de México y nada más sería por considerarse que te, que tuviera eh, los ingresos de aquí de, que sí sean provenientes de fuente de riqueza nacional sí ahora en México tiene para efectos de representar a estas empresas tiene pues sí tiene tuvo que haber dado este eh, un, domicilio, bueno, un domicilio fiscal o domicilio que es el de la misma empresa. Pero ese sería ya más bien como un establecimiento permanente, como una figura similar al establecimiento permanente, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, entonces tendría que pagar nada más impuestos por los ingresos de ese establecimiento permanente, no por todos. Pero, uh, pero este establecimiento permanente... Realmente no le paga nada más lo tiene como figura de representante legal. Sí, ¿no? Si no tiene ingresos, pues ni, ni nada, ni siquiera. Sí, licenciado. Ok, ok. Gracias. Bien, con gusto. Bueno, este, vámonos entonces con sección segunda, régimen de incorporación fiscal. Está en tache porque el régimen está derogado, sin embargo, recordemos que quienes estuvieron el 31 de agosto de 2021 tributando como régimen de incorporación fiscal pueden, pueden, si lo quieren hacer y si no, no, pueden tributar, continuar tributando en el RIF por el periodo que les hace falta hasta completar sus 10 años máximos de tributación. Para ello, tienen que presentar un aviso a más tardar el 31 de agosto, eh, perdón, a más tardar el 31 de enero. El próximo lunes. Si no presentan el 31 de enero su aviso, ya no pueden seguir siendo RIF. Y los RIF que se registraron después del 31 de agosto, a partir del 1 de enero de este año, pasan al régimen simplificado de confianza a personas físicas. Es por eso que sí vamos a estudiar las pérdidas entre comillas, porque no es no es exactamente una pérdida, pero lo que viene siendo algo parecido a la pérdida del régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque van a poder seguir tributando si así lo deciden y si cumplen con los requisitos por el tiempo que les reste hasta los 10 años que, permite, que permitía máximo este régimen. Aplicándoles las mismas reglas de tributación del régimen de incorporación fiscal, aunque esas reglas estén derogadas, tanto para ISR como para IVA y para IEPS, y también los beneficios del artículo 23 de la ley de ingresos van a poder seguir siendo RIF como lo venían siendo.